El empresario Miguel Vázquez realizó una fiesta por cumplirse el primer aniversario del asalto, que según este casi le cuesta la vida. Vázquez señaló que a pesar de identificar a las personas responsables del hecho, hasta el momento los mismos no han sido apresados, por lo que pidió al general del Comando Noreste, Olivense Minaya, arrestarlo. Aquí tenemos una pequeña actividad que hoy cumplimos un año de... Eso. El secuestro que nos hicieron, porque fue un secuestro porque duramos más de media hora amarrados, hemos estado aquí la familia completa. Bueno, nos llevaron además de fuego, nos llevaron, valores está haciendo mis pesos, vehículos, el vehículo apareció en la guardia ¿no? Y tenemos un año en eso que nos dejaron vivos y la autoridad en ese año no han hecho nada. No me han cogido la gente presa, aún no han gente en arresto están identificados quiénes son. Y nada, esperamos aquí a ver si con esto ellos por lo menos hacen algo porque nos dejaron vivo esa Y hace un año ya hoy... Queremos respuesta Uno, como empresario, aquí uno necesita respuesta que le den a uno para no estar de, para tranquilo en la ciudad. O sea, andan, andan en la calle. ¿no? Andan en la calle. Si ¿sí? andan en la calle, hermano, con la salvo mía y quién sabe dónde está mamá. Y están identificados con nombre, orden de arresto y todo eso. Saben dónde viven y ni, ni siquiera lo han arrestado a, a un año de la fraude que me hicieron. ¿Cuál es el nombre de esos? Ah, los nombres son tres: eh, Vicente Polanco, Ali tío. Tengo foto de él. Anderson Peña. Anderson Peña y Alia Callao y Israel Rosario, R. R. son los nombres de las 30 que andan en la calle. ¿De dónde son? Tío? De Vitevalle y Camino en Medio. Ellos tienen, están identificados, uno vive en las cinco esquinas y el tío vive en las cinco esquinas. Ellos saben la policía de dónde es, el Ministerio Público. Yo quiero un llamado al general Olivense Minaya, que tome carta en el asunto en este caso, porque es un caso que fue grande. Y hace un año y no ha resuelto. Esperemos que, que por lo menos nos ayude a resolver este, este caso, que es un buen investigador y tiene gente buena capacitada para eso ahí. Pero hasta ahora no nos han dado respuesta. El video se volvió viral en las redes sociales. Muestra cuando tres hombres irrumpen en la vivienda, amordazando y golpeando a todos los presentes. NTN, Arismendi, La Antigua.